¿Qué estás bye, bye, bye. El video que acabamos de ver puede ser la evidencia de que los niños pequeños tengan la capacidad de ver espíritus o algunas otras entidades. Y si esto es así entonces estarían vulnerables a fantasmas que intentarían interactuar con ellos. En el siguiente video veremos cómo un fantasma se hace presente ante la mirada de dos niños que juegan en un salón. Veamos el video. El video fue grabado por la cámara de seguridad de una guardería en donde los niños fueron conscientes de que aquello que movió el triciclo no era nada bueno. Quizá era el espíritu de otro niño que ha encontrado refugio en aquel lugar. ¿Estos espíritus pueden hacerle daño a los niños? Quizá con el siguiente video podamos responder esta pregunta. antes de que la niña caiga al suelo, se puede notar una extraña broma blanca que nos hace pensar que jala a la niña hasta derribarla. Un video que fue grabado fortuitamente y que captó tan inquietante momento. Cuando dejan solos a sus hijos es cuando estas desconocidas presencias intentan acercarse a ellos. ¿Lo harán para querer jugar? ¿O quizá tendrán intenciones? macabras. La cámara de seguridad en esa casa pudo grabar el momento en que un ser no visible parecía jugar a la pelota con la niña que en su inocencia no sabe lo escalofriante que es eso. Las cámaras instaladas para monitorear a los bebés durmiendo también han captado grabaciones inesperadas, como lo fue en el siguiente caso. La cámara registró movimiento en la habitación del bebé y en la grabación podemos ver una especie de bruma blanquecina que se acerca misteriosamente al niño dormido. La soledad y la oscuridad parece que fueron los elementos adecuados para que esta entidad se hiciera presente. ¿Qué querrán estos fantasmas con los niños? ¿Serán entidades buenas o entidades malas? ¿Serán verdaderos o falsos estos videos? Como sea, mi recomendación es que siempre estén atentos de los niños pequeños. Y si algunos de ustedes han tenido experiencias similares, por favor mándenme sus evidencias o relatos a mi correo o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Recuerden que todos los días subo un nuevo video paranormal para todos los amantes de lo sobrenatural. Mi nombre es Oxla Castro y juntos somos la Legión Oxla. Nos vemos hasta mañana.